Sebastián Weinreich sí. cumplió una fantasía de su juventud junto a una diva argentina. ¿A quién? ¿Qué es eso? ¿Con la oh, su? Sí. ¿Susana? Mi amor, sí. te quiero. como le brillan? Sí. Es una cosa impresionante. Te quiero. Okay. Sí. Con todo sí. no, no, no, ¿Qué fantasía tiene eh, con Susana? No, sos muy joven, Fer. No te creo. Susana, o oh, yo estoy muy grande, hizo una película que se llamaba La Mari. La sé perfecta. Dirigida por Daniel Tiner. Y ahí ves una Susana desnuda... Eh, haciendo el amor con Carlos Monzon, Monzón En ficción por Que termina por... cagando matándolo ¿no? eh, sí. La espoliamos La de bueno. la película del 74 Si él la quería ver en sí. Netflix Les cagué el final La perdón. película es muy dura Y entonces. Eh, y se trata de que Susana se quiere casar virgen uh, Esa es la, uh, la, uh, la tema... uh, Entre otras cosas Bueno. Y un adolescente miraba esa película Y quedaba totalmente enamorado de Susana Y años después hice Fui a actuar a Miami Hice el show en Miami Y me vino a ver Susana y ahí es como que el círculo cierra. Y no te digo qué pasó esa noche después. ¡Ay, no, por No favor. te voy a decir. ¿Qué pasó? No lo voy a decir públicamente. Ya, como te hago Fantino. Bueno, pues, sí, para, para, para, para, para, para, para, para. Te lo voy a contar. Por te favor. Te lo voy a contar. Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel. ¡Ay, no, a la puta madre! Pero me llevé el recuerdo de Susana. <risa> ¿Qué fue? Un besito. Te tenía un, no, no, un besito y en la pelada. mira con la cara de alegría, Hermosa. Susana. Y dice, sí. lo fui a ver a Seba Weinreich. Buenísimo. Teatro lleno. Importante sí, el éxito importante, siempre sí.